Podéis venir para acá, ¿eh? Yo es que digo ahí, mira, estas de podéis venir para acá y eso así, sugerencia Pero vaya, que podéis acercaros, ¿eh? Sugerencias imperativas. Son sugerencias, como cuando, digo, como cuando digo, en el juego, cuando digo en el juego que no se ocurra lanzar una pelota o algo así. Hoy, unos ocho balonazos. O sea, <risa> dice, entonces, cuando tienes que puntuar la intersección didáctica de los que están en ese momento, dices, ¿qué pasa, no? ¿Le pongo buena nota o le pongo mala nota? Se van han ganado curso. Anda, yo estaba grabando yo Pues ya está Aquí todo Aquí todo Aquí que se note que somos transparentes eh, Vamos a empezar eh, Se ve bonito, ¿eh? Así en principio se ve bonito el poste Pero ¿lo leéis bien la letra esta? un poco chica por ahí ¿La leéis bien? Miguel, sí ¿entonces el objetivo de consecución está bien? Miguel No, eso no entonces estás lejos. Entonces donde tú estás puesto hay reflejo. Si te pones aquí no hay reflejo. Si la cuestión es que o por el reflejo o por el tamaño de la letra no lo ves y el objetivo es que lo veáis. Eh, o sea, es que no... Esto no... Esto es... Eh, ¿sabéis que la amebas no tiene sistema nervioso? que no perciben las sensaciones coño, que si está ahí no lo ve acercaros que lo que quiero es que veáis vaya que lo que quiero es que veáis vamos a ver Andrés Sema, sí claro, no hay que intentar. Sí, que las mevas no tienen <risa> sistema nervioso, sí. Vamos a ver. Eh, objetivo motor, practicar coordinación oculomanual a través de tal, tal, promover la resistencia, vale. Eh, tipo de colaboración, yo pienso que esto de tipo de colaboración, oposición, lo primero quizás no, yo lo pondría en otro lugar, como por orden quizás el objetivo motor. Eh, ya hemos visto que... ...los objetivos de consecución están regulares, ...vale, no es que estén regulares, sino que están bien... ...pero que luego los metas... ...es que son parte de los de lo, de lo otros... ...y ponerlo lo más conciso posible... ...porque aquí habéis puesto un resumen que es bastante largo... ...pero es porque tiene diferentes fases... ...pero aún así, estoy seguro que lo podríais hacer en menos palabras... Eh, ...las calificaciones y clasificaciones están bien... ...habéis puesto un tiempo más o menos que parezca bien... ...ojalá se cumpla... Y lo siguiente, vamos a ver Tiene procesando aquí No, no, déjalo Es que estapa... está al revés, revés. Está para zurdo Está para zurdo Espera, no, ¿qué es más fácil? Ya está eh, Y esto pues parece que está así bonito Pero ya que tenemos dos equipos diferentes Le podríais haber puesto a uno con cuadraditos Y a otro con, con circulitos ¿Entendéis lo que digo? Sí, bueno, hemos puesto uno de color. Ya, pero... Aunque lo, vale, vale. lo otro se distingue es más si, por si, si acaso no puede parecer que uno ataque y otro defiende ¿eh? Ya, ya, pero o que son dos equipos diferentes Tú pones, son dos equipos diferentes Pero vaya, da igual sí, sí, sí. Eh, Pero sí, parece que está esto bien Y uh, lo que es que no tienen mucho movimiento O los movimientos aquí se ven poco sí, es que Porque flecha las flechas normal. son demasiado sí, finas eh, Vuelvo a decir Las flechas son demasiado finas Poner flechas y trazos muchísimo más gordos Para que sí, se vean bueno. mejor y aquí los trazos, como veis al final, acaban en una punta de flecha. Si lo veis es un milagro porque yo casi no lo veo desde aquí. Pero que se puede poner mucho más gordo. ¿vale? Y por lo demás, parece que están así bien todos los gráficos. Y a ver, este juego que se llama Manda Pelota. ¿Cómo va? <risa> se La traducción la traducción. <risa> Bueno, pues el manda pelota. Pasa el dos, vamos dividiendo equipos que vayan a competir el, el uno contra el o otro. Delivery Bond. Eh, una primera ¿Eh? fase que vayan a mantener entre dos equipos equipo diferentes balones en el aire entre todos. ¿Me sí. estoy explicando? ¿Me estoy escuchando? Bueno, y, y hasta la siguiente fase le iremos explicando. Que si os cae el balón, no pasa nada. Lo cogéis y seguís. Pero eso es un punto. El equipo que más puntos tenga pierde. Y como sé que somos un poco tramposo en general, todo es Habla entonces porque... tenemos tres, tres maneras de sancionar, ¿vale? Si alguien hace trampa es que quitarle pelota al equipo de robar, molestarle, meterse en su campo, simplemente de hecho todo lo que no se puede hacer en el juego. En el primer aviso, os quitamos puntos. En el segundo aviso, os quitamos tiempo y si quitamos tiempo, os quedamos para nosotros porque la fase no es la punto? que, eso, estamos puntos. Eh, la otra, en la otra, segunda, tercera y cuarta fase podemos quitar tiempo, que normalmente va, que sería el segundo castigo y el tercer castigo es que si ya alguien se pasa más de las rayas, pues directamente lo expulsamos. Y le podéis dar con cualquier parte del cuerpo. Que no te quedas con las manos nada no. Y no podéis repetir, si tú lo has dado una vez, no lo puedes dar otra vez, desde que ha venido. Y va a haber eh, varios balones de diferentes dimensiones lo que sea uno dos <tose> uno dos <tose> uno dos 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 Ahora va a meter... No, en rojo ¿eh? Exacto, llévatelos, que trabajen. poco tranquilo